Nuevo vídeo por aquí por el canal y hoy vamos a tener un vídeo bastante, bastante diferente a lo que suelo subir Pero hoy tenemos otra vez Stumble Guys, que os gustó bastante Así que hoy lo que vamos a hacer va a ser básicamente hacer partidas perfectas, ¿vale? Esto va a ser una especie de serie por así decirlo Voy a intentar hacer una partida perfecta, ¿qué significa eso? Os voy a poner un ejemplo por aquí en el cual básicamente lo que tengo que hacer es Intentar que nadie me choque, no chocarme, no perder tiempo básicamente Yo puedo que no quede primero, pero tengo que hacer una partida perfecta No me puedo chocar con nada ni nadie Así que lo que tengo que hacer es intentar que nadie me toque, ¿vale? Partida perfecta, espero que os encante y vamos a ver si lo conseguimos Bueno chicos, ya estamos por aquí por el juego Llevo dos días jugando, soy nivel 10 Tengo por aquí una skin que quiero abrir con vosotros Vamos a abrir primero las gemas Ojito, 50 gemas como entran Uf, a lo mejor me abro... No Vale, espera un momento vamos a, vamos a chilearnos Vamos a darle Primera skin, rara o mejor Por favor, quiero el alien Ya sabéis que estoy enamorada del alien Quiero el alien verde El que acaba, el que acaba de pasar Dámela, dame esta, dame esta ¡Dame esta, cabrón! Ah, chicos, es que esta la tengo mucho mejor Entonces, por eso Vale, vamos a hacer una cosa que va a ser esta estas gemas Vamos a canjear esto Reclamamos este gesto de llorar Y vamos a abrir otro Vamos a darle Vamos a darle, por favor Algo tocho, algo tocho Algo que me mole Nada, es que como si me das el común, la verdad Como si me das el común, o sea, otra vez me parecía lamentable Y vamos a gastar estas 30 también reclaman esto y creo que, si no recuerdo mal, o sea, hay una nueva animación Creo que tenemos 50, chaval Vale, vamos a abrir, vamos a salir. venga, antes de que tal Abrimos esta, vamos a abrir una épica Y a ver si me toca ya el alien, tío Quiero el alien, coño, quiero el alien Quiero mi alien, chicos Vamos a abrirlo Por favor, tío, algo tocho Tío, es que me toca una especial Uf, la especial ha estado cerca eh. Dime la legendaria la legendaria, no, la legendaria Chicos, está guapísima, bueno, ya que nos ha tocado Vamos a jugar con esta, que está bastante, bastante bien, el raccoon Este, el perrillo, perrillo de la isla Y nada, chicos, vamos a ver qué tal, chicos, ya estamos En la partida y vamos a ver qué mapa nos toca, antes de Empezar la partida, lo que tenía que deciros es que básicamente Lo que me gustaría hacer es Intentar que esta serie fuera más habitual O a este mapa, tío, no me puedo caer No me puedo caer, chicos, pero vamos, lo que vamos a hacer Va a ser, chicos, subir un episodio de estos Durante dos o tres vídeos a la semana Puede ser más o menos, aunque puede que consigamos Hoy el desafío, así que, quién sabe, ¿Quién sabe realmente cuándo lo conseguiremos vale esto bastante bastante y sí estamos dentro estamos dentro no no no no para para para para no, no. vaya fail vaya fail no, vale, vale, vale. Por dos personas, por dos personas casi no entro, chicos. Madre mía, por intentar vacilar. Lo que decía, chicos, que esta serie lo que quiero que, que sea, es que básicamente que sea dos o tres veces por semana. Porque son vídeos muy cortitos. Básicamente es una partidita. Me gustaría subirla porque son perfectos y están muy guapos. Y la verdad es que os encanta. ¿Qué voy a hacer? Va a ser la segunda partida. Madre mía, eh, ¿Qué hago, chicos? Dejar por los comentarios si para vosotros los cohetes servirían o no. Porque necesito que lo sepáis. Pero básicamente lo que voy a hacer, creo que va a ser eh, safear un montón. O sea, básicamente defender y ya está, ¿vale? Dejar que mis compañeros ataquen y yo lo que voy a hacer va a ser safear a muerte. Literalmente no voy a atacar porque literalmente pues nada me pueden destruir en un momento, así que voy a intentar que la bomba no me toque Me tengo que tener cuidado con mis compañeros porque me pueden tirar bombas y me voy al carajo, así que cuidado A ese tío le voy a defender desde lejos, un poco, si puedo No puedo, es que no puedo chicos, no puedo Lo malo es que esta prueba no depende solo de mí, ¿sabes? Bueno, lo, lo, lo acabo de conseguir chicos, acaba de defender si literalmente atacarme Vale, desde lejos Chicos, mi compañero y yo lo hemos conseguido Vale, 5-5, espero que mi equipo aporte Aporte, por favor, aportar, aportar para ganar Vale, voy a avanzar un poquito, pero no me voy a pasar No quiero liarla, vale, cuidado A ver dónde están, dónde están, dónde están Madre mía, desde lejos, fuera Fuera Fuera Madre mía, acabo de tirar a ese Cuidado, que viene este, cuidado No me ha tocado, no me ha tocado, no me ha tocado Correr, correr, correr, correr, correr Dios, Dios, Dios, Dios. Tíralo por aquí Madre mía, madre mía Por ahora vamos ganando, chicos Quedan, No queda de nada de tiempo Muere, muere, muere vale vale vale, vale, vale, vale, vale Vamos a defender, vamos a defender Lo tenemos, lo tenemos lo... Madre mía, que el equipo en contrario está liando a la que flipas Por favor, por favor Safe, safe Voy muy safe Si veo, me piro, eh Si veo que tal, me piro Me piro, me piro Se, se, se, se muere No, nada tiempo, chicos, creo si, si mi compañero consigue coger esa bandera, ganamos ¡Dios! ¡Muere! ¡Lo conseguimos! ¡11 segundos! Me tengo que ir, me tengo que mirar dónde voy, dónde voy ¡No! ¡No! Vale, chicos, aunque sea lo intentado Al menos ganamos, al menos ganamos Por, lo, por, lo, por los comentarios ganamos, chicos Poned por los comentarios si yo, vosotros creéis que lo de las bombas vale No sé si en plan vuestro criterio es el que depende Pero para mí sí que vale Así que yo creo que el episodio de hoy Hemos perdido pero bueno, si acaso ha sido un toque Ha sido un toque en las bombas, o sea, yo creo que lo he hecho bastante Bastante bien, dejadmelo por los comentarios qué tal lo veis Pero vamos, que ha sido el primer episodio y la verdad es que Bueno, no ha estado nada mal, no está nada mal Así que chicos, empezamos la última partida a ver si conseguimos Ganar lo que viene a ser este reto, aunque sea Pero ya os digo, lo tocho es que Creo que no he conseguido lo que viene a ser el reto principal El que viene a ser Hacerla perfecto, to total Pero bueno, vamos a intentar hacer esta Esta run bastante easy Que como veis, si me seguís en TikTok, que supongo que Todos me seguiréis por TikTok, si no me seguís Estáis literalmente liándola un montón Pues es que el otro día subí Literalmente un fail de un chaval, acabo de morir sin sentido O sea, no ha tenido sentido Eso es lo que me joda a veces del stumble, tío, que a veces se, se buguea, tío O sea, esa era mía, literal No, tío, eso no sea... ¡Dios, qué suerte! Vamos, seguimos, seguimos, seguimos Vale, venga, venga, tío, no me puedes joder, no me puedes joder Venga, vamos, seguimos No muero, no muero, no muero, no muero No sé si habéis visto lo que iba diciendo el TikTok Que el panda este Justo eh, me vaciló y justo el cabrón, literalmente, una, una bola de fuego se le cayó encima al final, justo de la partida. Buah, me he intentado hacer el, el flipado, pero no lo he conseguido. Nada, ya da igual, chicos, realmente, porque es eso. ¡Dios! Casi le cae la bola, pero nada, no hemos conseguido ganar, chicos, no importa. Y bueno, chicos, como no quería dejaros solo con una partida en el vídeo, he decidido darle otra oportunidad y a ver si lo consigo. Primera partida, troncos. Esta partida, la verdad, bastante interesante porque no hay muchos choques, es lo bueno. Pero tengo miedo de la última prueba que es literalmente la de la de las vallas Es la más fácil para mi gusto, para ver si me controlo con este No, pero bueno, oh, justo cuando esto me, me aparece uno aquí No, justo me estampé contra el muro vale eh, Voy a intentar hacer el truco, pero espero que me salga porque si no me voy a rayar mucho Vale, algo me sale, algo me sale, algo me sale, no me he chocado, vale, eso es lo bueno Lo importante es no chocarme y ganar la partida A ver si consigo en esta ganar la partida, imaginaos terminar la serie con literalmente... Un episodio, o sea, sería la hostia Pero bueno, no quiero tampoco hacer eso Aunque, si gano, pues acabaría la serie intentaremos hacer otra serie Pero bueno, intentaré subir más series Si os gusta el contenido de Stumble Guys, recordad siempre Dejar un like y comentar qué os ha parecido el vídeo Próximamente, si le dais apoyo Intentaré hacer sorteos de gemas y tal y de... Y de pastilla, pastilla para el juego Darle cañita a lo que viene a ser el vídeo, a los comentarios Y suscribiros, lo más importante Y recordar que hago directos diarios en Twitch. Siempre lo recuerdo porque ahí es donde estoy súper activo Vale chicos, siguiente partida Vamos a ver el siguiente nivel, ¿cuál sería? Por favor, que sea algo normalito El de las bombas, no, por favor Si no es que... Otra vez lo mismo Vale, pero hay que estar avispado, chicos Esto es lo más importante en este mapa Estar avispado Nunca me ha tocado este mapa de final Es que no sé realmente los mapas en plan En qué grado tocan, por así decirlo En plan... Este mapa puede llegar a tocar de final Eso es lo que no sé todavía del juego, ¿sabéis? Vale, ese es el 100% Es este Hostia, pues no Vale, recordar no me puedo caer Recordar no me puedo caer, ¿vale? No, eso sería perder O sea, que básicamente vamos a intentar no caernos Vale, uno más y te lo compro Te lo compro te lo compro, primero de la partida, chicos Primero de la partida, vamos, vamos, vamos Por ahora no me he chocado en nada, en la otra ronda En la otra partida me choqué en la segunda ronda Por ahora no me he chocado, por ahora va mejor que la primera ronda Así que vamos a ver qué tal Última partida, puede que gane y se acabe la serie por aquí Vamos a darle caña, chicos, a ver si conseguimos ganar Creo que si gano, aparte, tenemos otro personaje para abrir, ¿vale? Así que vamos a intentar ganar Buah, Esto está complicado, esto literalmente No he entrenado para este mapa nunca en mi vida Pero vamos a intentar hacerlo, ¿vale, chicos? Yo no voy a hacer la trampa de ratas Porque sinceramente no me parece... Tan roto, voy a intentar eh, Apurar bastante y ya está, ¿vale, chicos? Vale Ahí le ha cagado Un montón, pero bueno Vamos a dejar a este sin espacio Y vamos a quitarle por aquí todo Le quitamos todo esto y ya está Tú ahí, De aquí no puedes pasar, bro, perfecto Tenemos por ahora esta por aquí Para nosotros, para esto está muy intenso, chicos esta es muy tensa, tío, esta prueba Esta prueba es la más tensa que, que conocí yo ¡No! Madre mía, madre mía Qué tenso se está poniendo esto ¡Vamos, Sky! Queda uno, no sé ni dónde está, chavales Ese tío, la verdad Ni dónde está yo, yo lo sé, la verdad Acabo de literalmente liar una locura Acabo de salvarme, madre mía Acabo de literalmente salvarme, ha perdido y si no me caigo soy listo, ha perdido Mira, ha perdido Ha perdido, ah, hemos ganado la segunda partida Madre mía Madre mía, acabamos de ganar la partida Chicos, segundo intento en este Vídeo y ganamos la partida, no me he tocado Con nada, con nada de nada Si la anterior dudábamos, en esta literalmente hemos conseguido Voy a intentar desbloquear unas cuantas estrellas Para desbloquear esta skin y ahora nos vemos Vale chicos, como veis, ya tenemos lo que viene a ser Las estrellitas necesarias para abrir esta skin Aparte tenemos estas 10, que bueno, no viene nada mal Pero nada, estamos literalmente a nada O sea, es la última skin épica o mejor Del pase de este mes, o sea 23 días me quedan para conseguir más skins o sea, Imaginaros, lo voy a pasar mal sin poder abrir una skin cada 2x3, pero bueno, nos queda un nivel. Mañana tendréis el nivel final en el que lo abriré con vosotros ya está. Si es una rara o mejor, pero que bueno. Épica o mejor, chavales. Que sea lo que Dios quiera. Abrimos, chicos, y no quiero ser más pesado. Lo voy a tomar a especial, ¿no, chicos? Aunque sea el esqueleto, el esqueleto legendario Bueno, no está nada mal, el esqueleto, esqueleto Rojito está bastante, bastante normalita Me gusta, chicos, me gusta Me la voy a equipar, porque ya que me ha tocado Espero que os haya encantado este vídeo, de verdad Si os ha gustado, dejar un like, poner en los comentarios Siguientes retos, y nos vemos en el siguiente vídeo Chao, chao